De vacunación COVID desde 68 años y más en el en el polideportivo de Tenares mañana a quienes acompañen a personas de 75 años y más también serán vacunadas así que mañana en Tenares a la gente que asista a vacunarse sobre todo las personas de más de 68 años en el polideportivo. Y repetimos, a quienes acompañen a personas de 75 años en adelante serán vacunados. Gracias a la doctora Biannecos. Es una estrella y es una mujer siempre muy atenta, doctora Biannecos. Bueno, vamos con la actualidad el 24 de abril, hoy es 21, ¿eh? en tres días se cumple el primer año de gestión municipal de los alcaldes en todo el país, el primer año de gestión municipal de todos los alcaldes, todos recordamos que por la pandemia la juramentación de los alcaldes y las elecciones se realizaron de manera extraordinaria, de forma extraordinaria, y la juramentación, la toma de posesión, se materializó en el mes de abril, un 24 de abril. Bueno, pues, hoy los alcaldes cumplen, perdón, el 24 de este mes, los alcaldes cumplen un año un año de gestión, amigas y amigos. Y sería bueno esta noche, esta noche, que ustedes valoren, me digan cómo valoran la labor del alcalde de su municipio o provincia. Es decir, por ejemplo, el alcalde de San Francisco de Macorís, cómo usted... Ustedes lo valoran, su primer año de gestión, bueno, malo o regular. El alcalde de las Guaranas, ¿cómo lo valoramos? Su gestión en este primer año, buena, mala o regular. El alcalde de Tenares, de Salcedo, de Villatapia, ¿cómo lo valoramos? Bueno, malo o regular. En Samaná, ¿cómo ustedes valoran su alcalde? en las terrenas, así sucesivamente en Santiago, en La Vega, en Moca. ¿Cómo ustedes valoran el alcalde ahora en este primer año? ¿Es una buena gestión? ¿Es mala, buena o regular en este primer año? Por ejemplo, acá en San Francisco, la gestión de Siquio NG cumple un año. Este 24 de abril, y hoy estamos a 21, es decir, en tres, mes, en tres días, corregimos, se cumple el primer año. ¿Cómo usted lo valora? En Samaná, el trabajo de, la, de los alcaldes allá, ¿cómo está su alcalde? Es interesante, me pueden llamar al 809 725 0707 y enviarme textos o llamarme por WhatsApp también enviarme notas de voz al 849-356-0101. También pueden llamar a mi número personal el 829 366 5536 Vamos a comenzar. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde hermano? Estamos Rodríguez, de aquí de la Alta Gracia. De Alta Gracia. ¿Cómo está la gestión del alcalde de acá? Yo, eh, no porque sea cercano a Siquio, pero eh, está muy bien, muy bien, está trabajando. Va caminando, sí. Por su edad y también la basura nada más, que lo estábamos jodiendo un poquito, pero Siquio está bien. Siquio va bien, gracias. Él nos llama desde la Altagracia acá en San Francisco de Macorís y me dice que Siquio va bien, que se está recogiendo la basura en la Altagracia. Interesante ¿eh? y que se está haciendo el trabajo y Siquio lo ha hecho bien en este año. Por ejemplo en Samaná. ¿Cómo está el alcalde de Samaná? En las terrenas, en las Guaranas, en Pimentel. ¿Cómo están los alcaldes ahí? Diga usted de alcalde? dónde. Diga usted Diga usted el Dios televisor. Sea, Bueno, buenas noches. Te escucho, te escucho. ¿De dónde, hermano? Ah, de Sánchez Samaná. De Samaná. ¿Cómo se llama el alcalde de allá y cómo está su labor? Nelson Núñez. Sánchez, el alcalde de Samaná, pero yo digo hay de Sánchez aquí, hay de Sánchez el Samaná. De Sanchez, que de es tu caicaño chaván? ¿Cómo está el trabajo de él en este año, su primer año? No, Chabán va bien, Chabán va bien, va bien, está bien, recoge la basura, mantiene el pueblo limpio, este pueblo está limpio, limpio. aquí no Sánchez. se encuentra basura en parte. ¿Cómo se llama él de Sánchez? Chabán, Chabán, Inocencio de Jesús Chabán. Entonces Jesús Chabán va bien en Sánchez Samaná, el alcalde de esa zona, lo está haciendo bien en este primer año, me dice él. Por ejemplo, alguien de las Guaranas. Yo creo que el alcalde es Papi Recio, allá en Las Guaranas. ¿Cómo valora la gestión de Papi Recio, allá en Las Guaranas? ¿Cómo va Papi, allá en Las Guaranas? Es interesante. ¿eh? En Cotuí, en Nago, en Santiago, acá en San Francisco. Vamos a ver de dónde. Buenas noches, de dónde. Vamos a ver de dónde buenas noches, de dónde. ¿De dónde, amor? Buenas noches, te escucho amor, ¿de dónde? Le hablo desde Samaná de la Terrenas. ¿Cómo está el alcalde de las terrenas? En este año, primer año. Un alcalde excelente tenemos. Gracias a Dios. ¿Cómo se llama el alcalde de allá? Playa limpia, todo limpio. ¿Cómo se llama Lo el alcalde? Lo único que nos la, falta es una cosa. ¿Cómo se llama el amor? Nos falta que turismo no paga a los trabajadores de la playa. Como tiene que ser. Desde el nombre el gobierno, del alcalde del el de ahí. del gobierno. Amor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de el él? El alcalde. El alcalde, su nombre. Eduardo Esteban Willy. Él lo está haciendo bien, Willy. Excelente, Excelente trabajo. Excelente trabajo de Willy allá. En ¿eh? semana. como debe de ser, gracias. A tres días de los alcaldes cumplir un año... En esta primera parte del programa valoramos su gestión. Por ejemplo, acá en San Francisco. ¿Cómo va Siquio en su primer año de gestión? ¿Cómo lo valoramos a Siquio en su primer año? Pero también Pimentel, ¿eh? El alcalde de Pimentel, el de Cotuí, el de Nagua, Samaná, Las Terrenas, Sánchez, en Salcedo, Tenares, Villatapia. Vamos a ver, buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, amor? ¿De dónde, hermano? De los jardines. Desde de los jardines? La gestión de tu alcalde, ¿cómo va? Está, está, está lleno de basura por todos lados. Yo quisiera que tú vinieras aquí para de basura. Los jardines. aquí en San Francisco? En San Francisco, aquí en los jardines, dentro de los jardines, parte atrás. Ay, Dios mío, muchas gracias. Acá en San Francisco, en los jardines... Está mal, él dice que la gestión de Siquio está mal, que no está bien en los jardines, ¿eh? que no está bien. Yo quiero que me llame alguien de Las Guaranas o de Pimentel y me diga la gestión del alcalde en Las Guaranas y en Pimentel. Pero me pueden llamar, me pueden seguir llamando de acá de San Francisco y de Samaná. Alguien de Santiago, Abel Martínez en Santiago, porque Abel es una estrella. Sí, es Santiago Rodríguez también, el alcalde de allá, que son estrellas, eh, eh, según la opinión pública. Me pueden escribir por WhatsApp. Vamos al WhatsApp, escríbanme al 849-356-0101. Me pueden escribir. Vamos al WhatsApp. Señor director, y veamos lo que dice la gente. Tenemos un texto de Samaná. Del 9388. Vamos a ver. Señor director. Ahí está el WhatsApp. Buenas noches. Desde Samanae, José Gabriel. Aquí el síndico es Nelson Núñez y su trabajo con la provincia es excelente. Nuevamente Nelson Núñez, 2024-2028. Diablo, está en campaña ya. <ríe> Es muy fuerte, es otro muy fuerte. En Bueno, me están enviando otro texto. Eh, eh, vamos acá al teléfono. Eh, al teléfono eh, eh, también. Tenemos una nota de voz acá. Vamos a escucharla. De eh, yo quiero que usted me le dé un reportico ahí que usted siempre lo ve todo el mundo al jefe de turismo en turismo que no están pagando al empleado tienen un contrato de seis meses y tienen cinco trabajados y no le han pagado un peso a los que van en la playa. Ay Dios mío muchas gracias no le pagan a los que van en la playa en aquí buenas noches. aquí buenas noches. De dónde hermano my brother.